Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de The en Español Para el día de hoy traemos un tema bastante interesante y es sobre la transferencia de archivos ya sea música, video, imágenes Desde un dispositivo iOS, es decir desde un iPhone hacia la PC que utiliza el sistema operativo Windows Vamos a ver cuál es la mejor manera de poder pasar nuestros archivos y algunas maneras más que quizás no sean muy convenientes pero que la tenemos Así que comencemos bien chicos todas las personas que utilizamos dispositivos ios en algún momento lo hemos conectado a nuestra pc y al tratar de pasar alguna información como lo haríamos normalmente con cualquier memoria usb o con un dispositivo android que es simplemente yéndonos a este equipo y aquí donde nos aparece nuestro disco duro pues también nos aparece nuestro iphone e intentamos arrastrar los archivos e intentamos transferirlo y vemos que no es posible en algunas ocasiones se nos permiten visualizar las fotos pero no más de ahí solamente visualizarlas. pero el momento de intentar Transferirla hacia la PC o transferir fotos desde la PC hacia nuestro equipo Directamente por esta vía no es posible porque Apple no permite la transferencia de archivos a través del explorador de Windows Quizás por esta razón los dispositivos iOS sean uno de los dispositivos más seguros en el tema de los virus Ya que a veces al transferir archivos desde nuestra PC hacia nuestro equipo Pues se pasan información que están corrompida y Apple se cuida de esto No permitiendo que utilicemos el explorador de Windows para poder transferir archivos Así que queda totalmente descartado el utilizar el explorador de Windows para transferir los archivos a nuestro iPhone. Otro método que también podemos utilizar es el programa oficial de Apple, el famoso programa de iTunes Que muchas personas quizás no sepan cómo utilizarlo o tal vez se le haga un poco tedioso Y es que sí, no es para menos El programa de iTunes es un programa que básicamente es para personas que tengan un poco de conocimiento Sobre la informática o sobre los dispositivos iOS para poder sincronizar los datos Y es que no nos va a permitir al igual que en Android transferir los datos uno por uno o sin simplemente arrastrándolo, ya que esto es una carpeta específica que nos permite sincronizarla es decir, cada vez que conectemos nuestro dispositivo hacia nuestra PC tendremos que sincronizar todos los datos como si fuese una copia de seguridad pero en este caso simplemente de las informaciones como las fotos, los videos, las músicas pero tiene que sincronizarse este método no es muy factible porque como le expliqué anteriormente si solo queremos pasar una foto o una música no lo podremos hacer si no es sincronizando toda la carpeta Existe otro método que es un poco más factible que el anterior y es a través de la nube de iCloud Para esto vamos a cargar todas nuestras fotos eh, en nuestro dispositivo a nuestra cuenta de iCloud o si quieren hacer una copia de seguridad Por lo general esto viene de manera automática De que se cargan las fotos a nuestra cuenta de iCloud Y posteriormente al abrirlo en nuestra PC Simplemente tendríamos que buscar la página oficial de iCloud Iniciar sesión con nuestro correo electrónico Y aquí vamos a encontrar la aplicación de fotos Y podemos descargarla directamente a nuestra PC Es un poco más factible como les dije que el método anterior Pero da la casualidad de que iCloud nos ofrece una cantidad limitada de espacio Es decir, me parece que nos ofrece 5 GB de manera gratuita A esto tenemos que sumarle la copia de seguridad de whatsapp algunas información como los contactos también directamente a nuestra nube de icloud y encima de esto tenemos que transferir las fotos cuando se nos agota este almacenamiento cuando ya ocupamos estos 5 gigas pues obviamente tendremos que pagar para obtener más espacio y tenemos la desventaja de que tenemos que estar conectado al internet para poder subir la foto a la nube de icloud otra desventaja que tenemos en este método es que la música no vamos a poder descargarla. esto solamente funcionará para los vídeos las fotos y los contactos que tengamos en nuestro iphone y que se hayan sincronizado a la nube de iCloud. ICloud. El método más factible para poder sincronizar y pasar las fotos, de las músicas, los vídeos desde nuestro iPhone hacia nuestra PC o viceversa, desde nuestra PC hacia nuestro iPhone es utilizando el programa de iCarPhone, gestor de archivos para iOS. Esto nos va a permitir arrastrar una foto, una música, cualquier archivo de manera individual lo podemos agregar a nuestro iPhone de una manera bastante sencilla. Para esto simplemente tenemos que hacer lo siguiente. Primero tendremos que descargar e instalar el programa de iCarphone en nuestra PC Para esto vamos a ir a nuestro explorador Yo le voy a dejar el link en la descripción de este video Para que con simplemente un clic puedan estar en esta pantalla Donde vamos a descargar el programa como pueden notar por acá es compatible con la nueva versión de iOS 16 Y para no abarcar mucho simplemente hacemos clic en esta parte que dice descargar Y de manera automática se empieza a descargar el archivo instalador Que como pueden notar no ocupa gran espacio Cuando ya se haya descargado para instalarlo hacemos clic en la parte que dice abrir archivo Le damos los permisos de administrador y de manera automática estaremos en la pantalla de instalación Aquí vamos a marcar esta casilla que dice que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochar Y le vamos a dar en instalar cuando haya finalizado la instalación del programa vamos a hacer clic en esa parte que dice iniciar o simplemente hacemos doble clic en el icono que nos ha dejado por acá en el escritorio. Bien, aquí ya tenemos la primera pantalla de nuestro programa Como pueden notar es algo bastante fácil de entender De todas maneras vamos a dar una breve explicación Vamos a ponerlo en pantalla completa para tratar de tener una mejor visualización Así que nada, nos encontramos en la primera pantalla Aquí nos pide que conectemos el dispositivo Pero antes de conectarlo vamos a conocer un poco el programa de iCarphone En primer lugar tenemos la parte de que podemos administrar las fotos, las músicas, los videos Y más aplicaciones y libros de nuestro dispositivo también por acá debajo tenemos otras funciones como por ejemplo con un clic podemos transferir las músicas del dispositivo hacia el iTunes o viceversa. Desde iTunes si tenemos alguna librería cargada pues la podemos pasar al dispositivo. La mejor de todas es esta que tenemos por aquí que con simplemente un clic podemos transferir todas las fotos desde nuestro iPhone hacia nuestra PC. Acá en la parte izquierda tenemos el inicio que es donde nos encontramos actualmente. Tenemos la parte de gestión que funciona obviamente cuando el dispositivo está conectado. Aquí podemos ver todo lo que podemos transferir. Tenemos la parte para poder hacer respaldo y restauración. Es decir, hacer copias de seguridad. Por acá ya yo he hecho varias copias. Que esto también nos sirve para poder eh, respaldar nuestro iPhone en nuestra PC. Y por último también tenemos este apartado de más herramientas donde nos ofrece más software relacionado con nuestro dispositivo iOS Ya sea para repararlo, para quitar el bloqueo de pantalla, entre otras funciones más Bien chicos, una vez conectemos el dispositivo por acá nos va a dar la información Vemos que es un iPhone XS Max, está es la versión de iOS 16.1 lo que significa que es compatible Y por acá debajo en una barra de gráficos nos da el almacenamiento total que tenemos Tanto el ocupado como el que tenemos libre para hacer nuestro primer ejemplo utilizaremos eh, la parte de gestión Y vamos a tratar de transferir algunas fotos hacia nuestra PC Hacemos clic en la parte que dice gestión Aquí tenemos algunas imágenes del dispositivo para transferirla hacia nuestra PC Basta con seleccionarla, en este caso... Presionando la tecla control y haciendo clic en cada una de las imágenes o sobre las imágenes que vamos a pasar se van a seleccionar Así que nada, luego de tenerla ya seleccionada vamos a hacer clic en esta parte que dice exportar Cuando hagamos clic en exportar nos va a preguntar en qué formato vamos a querer pasarla En este caso también podría ser JPG, si tenemos foto en vivo podemos pasarla en el formato original o en JPG Si tenemos algún video seleccionado también podemos convertirlo a MP4 o pasarlo en el formato original cuando ya tengamos esta parte configurada haremos clic donde dice reemplazar para poder elegir la carpeta donde se va a guardar eh, las imágenes que ya hemos seleccionado del dispositivo en este caso sería en el escritorio le damos en seleccionar carpeta y ahora vamos a darle en la parte que dice siguiente aquí como podemos ver dice que las tres fotos que hemos seleccionado se exportaron correctamente vamos a darle en ok vamos a ir directamente ahora hacia nuestro escritorio que aquí lo tenemos se ha creado una carpeta con el nombre del álbum donde pasamos las fotos abrimos y como pueden notar ya tenemos las fotos exportadas en la mayor calidad directamente hacia nuestro ordenador de una manera bastante fácil y sin necesidad de utilizar el itunes ni sincronizar las carpetas todas las fotos que hemos transferido son totalmente funcionales y en la mayor calidad posible Bien chicos, para poder importar foto o pasarle foto a nuestro dispositivo iOS desde nuestra PC, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación de iCarphone en nuestro dispositivo. Es algo bastante fácil y la aplicación es totalmente gratuita. Vamos a ir a la tienda de aplicación App Store y vamos a buscar iCarphone y descargaremos esta aplicación que nos está apareciendo en pantalla. Luego de que la tengan instalada, no tenemos que hacer más nada. Vamos a ir a nuestra PC nuevamente en el programa de iCarphone, gestor de archivos. Vamos a ir a la carpeta principal, es decir, a esta donde nos dice todas las fotos. Vamos a ir a la opción donde nos dice importar seleccionamos si queremos transferir archivos o una carpeta completa en este caso como son simplemente tres fotos haremos clic en esta parte que dice seleccionar archivos se nos abrirá la ventana de nuestro sistema operativo para que elijamos la carpeta o los archivos que vamos a pasar en este caso vamos a ir al escritorio para pasar las mismas fotos que hemos transferido del dispositivo la vamos a seleccionar las tres le vamos a dar en abrir y vamos a ver que nos dice que tenemos que abrir la aplicación de iCarphone en nuestro iPhone para que se pueda transferir. Así que nada, abrimos la aplicación y en el momento en que le demos en abrir vamos a ver que de manera automática se van a exportar las fotos. Aquí dice que tres fotos se han importado exitosamente, le damos en ok. Vamos a esperar a que carguen y directamente en nuestro iPhone ya deben de aparecer como pueden ver aquí ya la tenemos duplicada porque la teníamos en el dispositivo y la hemos pasado otra vez desde la pc lo mismo pasaría con las músicas vamos a ir a este apartado que dice música y vamos a ver todas las músicas que tenemos en el dispositivo para pasarla hacia nuestra computadora de igual forma seleccionamos y le damos en la parte que dice exportar aquí le damos donde dice exportar a pc se abre la carpeta o nuestra ventana para poder elegir la carpeta donde vamos a transferirla en este caso escritorio le damos en seleccionar carpeta y vamos a ver que exitosamente se han transferido dos músicas vamos a minimizar aquí tenemos las canciones que hemos transferido por acá ya la tenemos de una manera bastante fácil y sencilla y lo mismo haríamos si queremos importar desde nuestra pc hacia nuestro iphone hacemos clic en la parte que dice importar seleccionamos la parte donde dice archivo o carpeta y vamos a seleccionar las músicas que queremos transferir y le damos en abrir en este caso aquí se empezarán a transferir hacia nuestro dispositivo pero como pueden notar se han agregado las canciones y nada chicos, creo que ya entendieron la idea Lo mismo haríamos con los videos, con los contactos Con todas las aplicaciones que tenemos en nuestro eh, dispositivo Lo podemos sincronizar hacia nuestra PC Y bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy Espero que el video les haya gustado Que una de estas maneras les pueda funcionar Recuerden que el link para poder utilizar la manera más recomendable Que es con iCard Estará acá debajo en la descripción de este video No olvides suscribirte al canal Sobre todo chicos, activen la campanita de notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que subamos un nuevo video Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto le estaremos respondiendo Esto es Tenocharo Spanish y nos vemos en una próxima entrega